Expresiones de tiempo con hacer. ¿Cuándo usamos expresiones de tiempo con hacer? Es como expresar ago en español para hablar de la duración de un evento. ¿Cómo usamos expresiones de tiempo con hacer? Tenemos hace más tiempo más que más el verbo en el presente, por ejemplo. Hace dos años que vivimos en esta casa. Aquí tenemos el verbo hacer, el tiempo, que, y ahora el verbo en el presente. También el verbo en el presente más el verbo hacer más tiempo. Trabajo aquí hace un año año. Aquí tenemos el verbo en el presente. Hace y el tiempo. Un año. El verbo hacer más el tiempo más que más el verbo en el pretérito. Hace seis años que me casé con mi esposo. Tenemos el verbo hacer aquí. El tiempo. Seis años que... Me casé el verbo en el pretérito. El verbo en el pretérito más el verbo hacer más el tiempo. Ellos empezaron a estudiar español hace tres años. El verbo en el pretérito hace y el tiempo. Tres años. Hacía más tiempo. Más que, más el verbo en el imperfecto. Hacía seis meses que no visitaba a mis padres. aquí tenemos hacía, el tiempo, seis meses, y el verbo en el imperfecto, visitaba. También el verbo en el imperfecto, más hacía, más tiempo, estudiaba con él, hacía cinco años. El verbo en el imperfecto, más hacía, más tiempo. Estudiaba con él hacía cinco años. Ahora, a practicar. Escribe la forma correcta usando una expresión de tiempo con hacer. Conozco a Diego hace un mes. Usamos el presente. Hace un año que mi hermana se fue a vivir a Costa Rica. Usamos el pretérito. Hacía muchos años que no comía en ese restaurante. Usamos el imperfecto. No hablaba con ella hacia 10 años. Usamos el imperfecto. ¿Hace cuánto tiempo que tú estudias en LCC? Usamos el presente.